Canta hermanito a Dios, mientras nuestro Señor permita, canta a Dios. Ropa blanca vestida en casa de mi Dios, en casa de mi Dios. En casa De mi Dios, sopa blanca vestiré en casa de mi Dios. Que feliz se Una corona llevaré en casa de mi Dios. En casa de mi Dios, en casa de mi Dios. Una corona llevaré en casa de mi Dios. En de mi Dios, en casa de mi Dios, en casa de mi Dios Calles de oro andaré, en casa de mi Dios, que feliz seré Calles de oro andaremos un día, allá con nuestro Señor, mientras tanto Voy a seguir cantando hasta que venga el rey. Voy a seguir cantando al Señor. Voy a seguir cantando hasta que venga el rey. Voy a seguir cantando. Extiende a tu pueblo, tus manos Señor, de amor y santidad Voy a seguir predicando, hasta que venga el Rey Voy a seguir predicando al Señor Voy a seguir predicando, hasta que venga el Rey Voy a seguir predicando al Señor santidad, Voy a seguir orando hasta que venga el Rey Voy a seguir orando al Señor Voy a seguir orando hasta que venga el Rey Voy a seguir orando al Señor Tus manos Señor extiende a tu pueblo Señor, de amor y bendición, tus manos Señor, extiende a tu pueblo, tus manos Señor, de amor y santidad. Canta hermanito a Dios.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 En casa de mi Dios, en casa de mi Dios, en casa de mi Dios, calles de oro o andar en casa de mi